Bendiciones. No sé cuántos de ustedes están atentos a los eventos mundiales y a las noticias, pero recientemente vi unas noticias que me llamaron mucho la atención. La razón por la que me llamaron mucho la atención es porque muchos de nosotros, sin darnos cuenta, estamos viendo las profecías bíblicas cumplirse y o oh, no tenemos el conocimiento adecuado para reconocerlas. Ahora bien, la realidad es que las profecías bíblicas es una materia bastante interesante, pero a la misma vez es algo un poco difícil de explicar. La razón por la que digo esto es porque las profecías contienen símbolos y metáforas que no son nada fácil de explicar. Por lo menos, esto es lo que me sucede a mí, en mi caso, ya que yo no soy un experto en lo que es la escatología. Y claro está que durante mi educación en la universidad bíblica tuve que dar esta materia, pero les puedo asegurar que no soy un experto en ella. Humildemente les digo que solo tengo un entendimiento básico. ¿Por qué les he dicho estas cosas? Bueno. Les he dicho estas cosas porque recientemente vi al presidente Donald Trump junto al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, proponer un plan de paz entre Israel y los palestinos. El plan propone que Israel y Palestina vivan en paz, esto es dos estados, y el presidente Trump prometió que ni israelíes ni palestinos serán desraigados de sus hogares. Yo no sé cuántos de ustedes están conscientes de lo que esto implica, pero sí les puedo decir que si en realidad sucede, algo que dudo, entonces estaremos viendo las profecías bíblicas del tiempo final dentro de muy poco. Ahora bien, antes de proceder deseo que quede bien claro que con lo que vamos a estudiar en el día de hoy yo no estoy tratando de acertar o adivinar cuándo sucederá el regreso del Señor. Como he repetido en numerosas ocasiones, solo Dios sabe cuándo esto sucederá. Cualquiera que diga lo contrario es un mentiroso. Pero la realidad es que con cada día que pasa, el regreso de Jesucristo se acerca más y más. Y Él vendrá cuando menos lo esperemos.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 vendré sobre ti. Esto es algo que encontramos en Apocalipsis 3, del 2 al 3. También deseo que quede muy claro que la predicación del día de hoy no es para amedrentar, asustar y o intimidar a alguien, sino que el propósito de la predicación de hoy es para que abramos nuestros ojos y nos demos cuenta de las cosas que suceden a nuestro alrededor, que en muchas ocasiones pasan desapercibidas y o oh, no le damos la importancia que merecen. La razón por la que deseo que estemos atentos a lo que sucede a nuestro alrededor es porque a través de la historia han existido numerosos pastores y predicadores que han tratado de amedrentar a las personas predicando el fin del mundo. Y yo diría que es exactamente por esa razón que tantos hoy en día no prestan atención a los mensajes que Dios nos envía a través de las predicaciones y conducen una vida cristiana a media. En otras palabras, se encuentran pensando y o diciendo como encontramos en 2 Pedro 3.4 que nos dice ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Así que hoy no voy a predicarles acerca del fin del mundo, ya que no tengo ni la menor idea de cuándo esto pueda suceder. Hoy yo no voy a predicarles acerca de cuándo será el regreso de nuestro Señor Jesucristo, ya que nuevamente, yo no tengo ni la menor idea de cuándo esto pueda suceder. Y lo único que puedo hacer es, es tratar de estar preparado para cuando acontezca, predicar la palabra de Dios y llamar a los pecadores al arrepentimiento, una palabra que casi no se escucha desde los púlpitos hoy en día. Pero siempre llamo al pueblo de Dios al arrepentimiento, para todo aquel que me escuche también esté preparado. Así que hoy no estoy aquí para predicarles acerca del fin del mundo, como tantos han hecho a través de la historia, sino que les voy a mostrar que el regreso del Señor puede estar mucho más cerca de lo que pensamos y o especulamos. Digo esto porque hoy en día existen cosas que pasan desapercibidamente que no existían hace 40 o 50 años atrás, o quizás hasta menos digamos 20 o 30 años atrás, que facilitan el cumplimiento de ciertas profecías que preceden el regreso del Señor y o el final del mundo. Comenzaremos nuestro estudio de hoy con el libro de Daniel. La razón por la que deseo iniciar en este libro es porque la mayoría de las personas, cuando desean estudiar acerca de las cosas que sucederán antes y después del regreso de nuestro Señor al primer lugar que se dirigen es al libro de Apocalipsis pero la realidad es que el libro de Daniel es un libro profético muy importante en la Biblia y al igual que el libro de Apocalipsis contiene símbolos y metáforas que en ocasiones pueden ser difíciles de entender lo que causa que muchos pierdan su interés en lo que han leído pero no obstante esto, en el libro de Daniel encontramos profecías cumplidas, pero también profecías que están por cumplirse. Pasemos ahora a la palabra de Dios y leamos juntos Daniel 12, 4. Y la palabra de Dios nos dice, Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará Este pequeño versículo Forma parte de la profecía Acerca del tiempo del fin No estaremos estudiando Todo el contenido de esto Sino que deseo que nos fijemos aquí En un detalle que considero de este suma importancia Deseo que nos fijemos aquí Donde se nos dice Muchos correrán de aquí para allá Y la ciencia se aumentará Hermanos, la realidad es que vivimos en un mundo donde las personas se pasan la vida corriendo de un lado a otro y no logran encontrar la paz en nada. Vivimos en un mundo lleno de personas que dedican sus vidas tratando de explicar lo que nosotros aceptamos por fe, por medios científicos, para tratar de desacreditar la obra de Dios. La ciencia ha avanzado tanto que hoy en día se está experimentando con empalme de genes para muchas cosas. Por si no lo sabían, una gran cantidad de los alimentos que consumimos ya están genéticamente modificados. Por lo que he podido encontrar en mi investigación, se estima que el 95% de la remolacha azucarera, el 88% de maíz, y el 94% de soja en los Estados Unidos, son cultivados como variedades genéticamente modificadas. Además, se ha estimado que más del 75% de los alimentos procesados en los estantes del supermercado, desde la soda a sopa, galletas a condimentos, contienen ingredientes genéticamente modificados pero no se detiene con esto recientemente vi en las noticias que los científicos ya están experimentando en la reparación de genes en embriones humanos para prevenir enfermedades hereditarias a primera vista todo esto aparenta bueno ya que sería extremadamente bueno poder evitar que una persona contraiga cáncer, Alzheimer's, diabetes o cualquier otra de las muchísimas enfermedades que existen que causan tanto sufrimiento y dolor. Ahora bien, deseo que quede bien claro que yo no estoy en contra de que se evite la contracción de enfermedades hereditarias, pero como todos sabemos, estas cosas también se prestan para el abuso. Esto quiere decir que mientras más se avance en este campo, pronto el hombre podrá escoger exactamente cómo será su bebé. Podrá escoger el sexo, color de ojos, color de pelo, estatura, nivel de coeficiente intelectual, etcétera etcétera ¿Qué les estoy diciendo con todo esto? Lo que les estoy diciendo es que la ciencia ha avanzado tanto que el hombre está jugando... O a punto de jugar el papel de Dios. Hermanos, los avances científicos y tecnológicos han llegado a un nivel como nunca antes. Por ejemplo, hace solo unos 20 y pico años atrás, es decir, en los 80, surgió algo que nadie sabía exactamente lo que era o cómo funcionaba. Pero hoy en día, las personas no pueden vivir sin ello. ¿De qué les hablo? les hablo del internet hoy en día la mayoría de las personas alrededor del mundo están conectadas a internet de una manera u otra quizás algunos digan se equivoca pastor yo no tengo una conexión a internet pero si piensas así siento informarte que te equivocas a pesar de que no tengas una conexión en casa tu presencia electrónica existe en alguna base de datos en algún lugar. Esto es registros médicos, registros financieros, registros de crédito, etcétera, etcétera. Y no hablemos a la juventud, la cual no puede vivir sin esta conexión y quienes en muchas ocasiones publican todo tipo de información personal, y en ocasiones hasta publican cosas que deberían ser confidenciales en las redes sociales. Hermanos, el Internet ha tenido un impacto inmenso en el mundo de hoy y ha revolucionado de la manera que nos comunicamos. Digo esto porque hoy en día puedes comunicarte con cualquier otra persona en cualquier otro lugar del mundo instantáneamente. Tenemos correo electrónico, mensajería instantánea, llamadas de video, redes sociales, etcétera, etcétera. ¿Por qué les he mencionado todo esto? La razón principal por la que les he mencionado todo esto es porque, como les dije hace un momento, los avances científicos y tecnológicos han avanzado a un nivel tan grande que facilitan que muchas de las profecías encontradas en la Biblia se puedan empezar a o cumplir hoy mismo. Pero como también les dije al principio, yo no estoy diciendo ni implicando que conozco la fecha de cuándo se cumplirán. Repito y reitero, yo no soy un experto. Estoy simplificando cosas muy complejas con el propósito de que podamos estar más conscientes de nuestro entorno. ¿Entienden bien esto, verdad? Pero entonces, ¿qué profecías pueden comenzar a cumplirse o se pueden cumplir hoy mismo? Bueno, como la mayoría de todo cristiano conoce, en la palabra de Dios encontramos que en los tiempos finales existirá el tiempo de la gran tribulación, el cual consiste de un periodo de siete años. Y esto es algo que encontramos en el libro de Daniel. Cuando estudiamos acerca de este tema, vemos que durante ese tiempo surgirá un hombre que logrará hacer un convenio de paz entre Israel y las naciones del mundo. Y durante este convenio es que veremos la reconstrucción del tercer templo de Salomón en Israel y el inicio de los holocaustos. Pero también vemos que a mitad de este tiempo, este hombre romperá el pacto y se sentará en el templo de Dios y se hará pasar por Dios. Y a través de las señales que se le ha permitido hacer, engañará a muchos. Pero durante este tiempo, en el libro de Apocalipsis 11, encontramos que Dios enviará a dos testigos que profetizarán por mil 1270 días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 lenguas y naciones, verán sus cadáveres por tres días y medio y no permitirán que sean sepultados. Esto es encontrado en Apocalipsis 11, del 7 al 9. Ahora, ¿por qué les he dicho estas cosas? Les he dicho estas cosas por dos razones. Número uno. Algunos arqueólogos están de acuerdo en decir que el área que la mayoría de los eruditos e historiadores han identificado como la pared occidental del segundo templo, en realidad, no lo es. Según estos expertos, lo que se conoce hoy en día como la pared occidental del segundo templo, en realidad, es la pared de la fortaleza Antonia, que es escrita por el historiador judío Josefo como una gran ciudad la cual albergaba la décima legión romana, que estaba compuesta de 6.000 soldados, personal de apoyo y otros civiles. Estamos hablando de alrededor de 10.000 personas en total. Y esto es algo que tiene mucho sentido, ya que el mismo Señor, cuando predijo la destrucción del templo, dijo que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada. En otras palabras, hasta la misma fundación del templo dejaría de existir. Y esto es algo que fue confirmado por el historiador judío Josefo. Él registró que Jerusalén había sido destruida de tal manera que había sido excavada hasta los cimientos. Josefo registró que la ciudad y el templo habían sido destruidos de tal manera que no quedó quien creyera que Jerusalén había sido habitada y que lo único que había quedado era la fortaleza Antonia. ¿Qué significa todo esto? Todo esto significa que si la pared donde se reúnen tantos para orar es en realidad la pared occidental del segundo templo, entonces Jesucristo no es el Mesías y solo fue un hombre mentiroso. Y esto es exactamente de lo que el mundo quiere convencernos y de lo que los judíos están completamente convencidos. Pero como todos sabemos, en la Biblia encontramos más que suficiente prueba que Jesús es el Mesías y que Dios no cambia su palabra. En su libro titulado Los templos que Jerusalén olvidó, el doctor Ernest L. Martin argumentó que la fortaleza Antonia realmente abarcaba el área tradicionalmente atribuida al monte del templo de hoy en día y que el templo se localizó con más precisión en la colina de Ofel sobre la zona de la fuente de guión en la antigua ciudad de David esto es al sureste del tradicional lugar del monte del templo ¿qué significado tiene esto? esto quiere decir que el área donde se encuentra la Cúpula de la Roca o la Mezquita de la Roca el monumento islámico situado en Jerusalén en realidad no está situada en el centro del monte del templo como muchos piensan. Esto significa que el tercer templo puede comenzar a ser construido en cualquier momento y demás está decir que todos nosotros aquí Sabemos qué tan rápido se construyen las cosas hoy en día. Y para finalizar este punto, deseo dejarles saber algo que quizás muchos de ustedes desconocen. Según el portal Breaking Israel News, el Sanendrin ha pedido que el presidente electo Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin trabajen juntos para ayudar a reconstruir el tercer templo en Jerusalén. Según el reporte, el rabino Gilel Weiss, portavoz del Sanhedrin, contactó a Breaking Israel News para anunciar que la elección de Trump, quien prometió reconocer a Jerusalén como la capital de Israel, junto con el deseo expreso de Putin de reconstruir el templo, provocó que el tribunal judío enviara una carta ofreciendo a los dos la oportunidad de actuar como figuras modernas de Ciro. Esto es, reyes no judíos que reconocen la importancia de Israel y el templo. Así que, al buen entendedor, con pocas palabras basta. Número 2 Aquí vemos que la palabra nos dice y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio. Y ahora pregunto, ¿es esto posible hoy en día? ¿Pueden personas alrededor del mundo ver una cosa simultáneamente? Como les dije hace un breve momento, la tecnología ha avanzado a un nivel tan grande que hoy en día grabar un video o crear una secuencia de video en directo es fácilmente logrado con un simple teléfono celular. Así que esta profecía no pudo haberse cumplido hace años atrás, pero hoy en día puede ser fácilmente cumplida. Entre los televisores, satélites, teléfonos, celulares, el internet y todos los demás dispositivos y medios que existen, y que existirán en un futuro, los pueblos, tribus, lenguas y naciones pueden fácilmente ver lo que acontece en todas partes del mundo, a todo color y en estéreo. Por último, hablemos acerca de la profecía quizás más conocida por las personas. Hablemos acerca de la marca de la bestia, el 666. Yo no sé cuántos de ustedes están atentos a las noticias, pero hace solo dos años atrás salió un artículo titulado Implantes MicroShip para los empleados, una empresa dice que sí. Según este artículo, el 1 de agosto del 2017, los empleados de Three Square Market, una empresa de tecnología en Wisconsin, Pueden elegir tener un chip del tamaño de un grano de arroz inyectado entre el pulgar y el dedo índice. Una vez hecho esto, cualquier tarea que implique la tecnología RFID, que es identificación por radiofrecuencia, como entrar en el edificio de oficinas, o pagar por comida en la cafetería, se puede lograr con solo un gesto de la mano. Ahora detengámonos aquí por un breve momento y leamos lo que nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis 13, del 16 al 18, que nos dice, Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente,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 Yo no estoy diciendo ni implicando que el microchip del que habla el artículo y que todos hemos escuchado hablar de él hace ya años es la marca de la bestia o como mejor le conocen el 666. Yo no puedo decir con ningún nivel de certeza que el microchip es la marca de la bestia. Pero sí que está muy sospechoso, ¿no creen? Digo esto porque como todos sabemos, el diablo no tiene los atributos de dios esto es omnipotente omnipresente y omnisciente esto quiere decir que él no puede estar en todo lugar en todo momento así que la implementación de este tipo de tecnología le daría la apariencia de poseer los atributos de dios repito no puedo decir con ningún nivel de certeza que el microchip es la marca de la bestia, pero sí que es algo muy sospechoso. Pero lo que sí puedo decir con certeza es que la implementación de esta tecnología o concepto es algo que les va acondicionando la mente a las personas a que vean esto como algo absolutamente fantástico. Pensemos en esto por un momento. Estamos hablando acerca de un dispositivo aproximadamente del tamaño de un grano de arroz. Un dispositivo que puede contener todo tipo de información acerca de una persona. Contactos de emergencia, historial médico, identificación, pasaporte, tarjetas de crédito, etcétera, etcétera y todo guardado en una base de datos la cual es fácilmente accedida por lectores electrónicos ¿se pueden imaginar esto? no hará falta el dinero en efectivo las tarjetas de crédito o ningún otro tipo de instrumento para comprar, vender y obtener servicios también tenemos el hecho de que a este dispositivo pronto se le podrá agregar el posicionamiento global. ¿Se pueden imaginar esto? Con un simple gesto de tu mano compras, vendes o provees tu identificación y o información. Esto significaría un final al robo, al fraude, a los secuestros, personas perdidas, etcétera, etcétera. Ya que el microchip contendrá toda la información necesaria y solo tú la controlas. La realidad es que dentro de poco esto se convertirá en una moda y veremos como una gran porción de la humanidad querrá obtener esta tecnología voluntariamente. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque la mente de las personas será acondicionada a creer que esto es algo extremadamente conveniente y avanzado. Esto significa que cuando finalmente llegue el tiempo del anticristo a asumir el poder y obligue a que las personas reciban su marca, el 666, las personas estarán tan adaptadas a todo esto que no lo verán como lo que es condenación eterna sino que correrán para recibir la marca con esto voy a concluir sé que he sobresimplificado muchas cosas acerca de las profecías del fin digo esto porque existen numerosas cosas que tienen que suceder antes de que estas breves profecías que hemos explorado hoy acontezcan pero como les dije al inicio el propósito de esta predicación no es para tratar de acertar la fecha del regreso del Señor o el fin del mundo. El propósito de la predicación de hoy ha sido para que nos demos cuenta de que hoy en día existen cosas que pasan desapercibidamente que no existían hace 40 o 50 años atrás, o quizás hasta menos, digamos 20 o 30 años atrás que facilitan el cumplimiento de ciertas profecías que preceden el regreso del Señor y o el fin del mundo. Como les dije al inicio, yo no estoy aquí para amedrentar, asustar o intimidar a nadie. Así que deseo que quede extremadamente claro que con lo que les he predicado, no he dicho ni implicado que las condiciones existentes son las condiciones absolutas para que comience el tiempo de la gran tribulación, o sea, el periodo de los siete años encontrados en el libro de Daniel que les mencioné. Pero lo que sí les estoy diciendo es que en nuestra era existe una posibilidad de que suceda. Las señales están presentes. Hoy en día las personas corren de un lado a otro en busca de solución a los problemas y la ciencia y tecnología continúa aumentando. El mundo se encuentra en un estado de caos y lo más triste de todo es que la mayoría de las personas están dispuestas a escuchar a cualquiera que les diga que tiene la solución, esto es, a cualquiera que no mencione la verdadera y única solución, que es Cristo Jesús. Por lo tanto, no nos sonamos al mundo en su correcorre -corre de un lado a otro, sino estemos atentos y preparados en todo momento, estemos absolutamente confiados en la palabra de Dios y no dejemos de buscar su rostro en todo momento. Bendiciones. Si esta predicación le ha servido de bendición,